Había escuchado que me fácil, y la niña es que es tan tan fácil ¿Qué pasó? ya pasó? que ¿Qué está, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que ya que que que Yo voy a que la Si día la me voy a un gusto. se Muy Yo tengo que que todo la En el otro punto yo hablaba donde quiera hasta en el baño. Esa portería no sirve para nada. Sí, eh. Esa portería. Llama a mi niña y me dijo lo mismo. Yo eso Llama a nadie. Nadie pumba a él. Pumba a llamar a él. No sirve. Ajá. no ah. sirve. Sí. Yo puedo hablar de acá. Y la de el... Y una vida con un gato.